Desde la Universidad de Valladolid eh, coordinamos un equipo interuniversitario ya desde hace unos 12 años y en los últimos cinco hemos empezado a salir a la calle para contarle a la gente cosas del sistema inmunitario, de las defensas. Pero es que el mensaje principal de esto que contamos es justamente sobre la vacunación. ¿Quiénes cuentan el mensaje? Los estudiantes. Trabajamos con estudiantes de enfermería y de medicina, con lo cual, qué mejor profesional que en el futuro van a tener que tratar con los pacientes para que estén bien formados sobre las vacunas. Y qué es lo que hacemos? Pues vamos a un pub en el Día Internacional de la Inmunología y allí, en un ambiente muy extendido y tomando unas cañas o tomando un refresco, se le cuenta a la gente de la calle en qué consiste la vacunación, cuáles son los peligros de no vacunar, qué es lo que dicen los grupos antivacunas y se les prepara. De modo que tenemos a la sociedad más informada a pie de calle, no tienen que venir a la universidad y los estudiantes pues se educan mucho más porque ya se sabe que cuando tú tienes que prepararte algo para contarlo y además lo tienes que contar en un nivel para toda la población, es cuando mejor te lo preparas y mejor lo sabes. En cuanto a futuro, ¿para dónde vamos a tirar? Pues eh, yo creo que es una necesidad imperiosa el avisar a todo el mundo de las graves consecuencias de no vacunar. Están creciendo los movimientos y aunque no es el único motivo por el que falta la cobertura vacunal en muchos países, eh, las tasas de sarampión en Europa este año son in, inconsentibles. No podemos llegar a ese nivel de 41.000 casos y 35 muertes, por favor, por algo que se puede evitar. Entonces, nos hemos propuesto dentro del equipo hacer un curso masivo online, divulgativo, que lo pueda entender cualquiera, en el que vamos a hablar no solo de vacunación del calendario vacunal de un niño, vamos a hablar de vacunación de mascotas, vamos a hablar de vacunación cuando te vas a un viaje en concreto, tanto si es de negocios como si es de placer. ¿Cómo hacer todo esto? Y lo vamos a hacer con los mejores profesionales, con gente que sabe de epidemiología, con pediatras, con vacunólogos, con gente del mundo sanitario, de la gestión sanitaria, con veterinarios para que nos hablen de la vacunación en mascotas. Todo esto estará en la calle probablemente la primavera próxima, un curso masivo online sobre vacunas. Vacúnate, vacunales. <risa>